Bueno, ¿qué? Ya tenéis preparado todo en casa para poder bailar, porque hoy vais a bailar. Y vamos a bailar con la gente que me gusta a mí, que es gente joven, que es el futuro, ¿no?, de nuestra esperanza. Y gracias a Lorena sí, sí, sí. y a la agrupación donde estamos, que estamos en una actualidad impresionante. Yo siempre presumo de mi tierra, pero claro, no de mi tierra, mi tierra, sino de Castilla y León. Porque aquí también estáis al lado de Salamanca, si miráis a un lado, si miráis a otro, al otro del río, está Portugal... ...tenéis una sí. riqueza cultural impresionante... ...aquí en Fermoselle... ...y estamos con Lorena... ...Lorena es la persona que nos va a hablar un poco... ...primero, preséntanos a Ocelum Duri. ...¿qué es, dónde, dónde estamos, quién es... ...cuánto tiempo lleváis funcionando?... ...bueno, pues somos un, gru un grupo infantil... ...estamos en Fermoselle... ...y bueno, es un grupo que lleva funcionando... ...aproximadamente unos 16 años... Ahora, ¿eh? llevas tiempo, ...llevan ¿eh? muchos años, sí... ...y eres tú la que te has encargado de... O te estás encargando de transmitirle mejor dicho... Los pasos, las fotografías, pero también la música Eso es, también Cuéntanos. soy profesora de pandereta Oye, qué bueno Sí. Llevo eh, ahora mismo con el grupo, he hecho este año 10 años ¿10 años? Ya dando clases, sí Y me ha hecho un pajarito, aunque yo soy un pece Que también te da ha hecho de la zumba Sí, también. ¿Eh? <risa> también, también. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Todo eso es compatible, es. todo se puede. Todo compatible. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a, a presentaros. Ya hemos, os hemos presentado a la agrupación José Lunduri. Aquí enfermos ellos... Pero, ¿qué bailes nos vas a enseñar? ¿Por qué no nos hablas del primer baile? Bueno, pues el primer baile eh, se llama Cerezal. Cerezal. Cerezal de la zona de Aliste. Ah, qué bueno. Eso es. Estamos en la comarca de Sayago, pues en el, con el primer arriba? baile, eso es. Nos desplazamos a la zona de Aliste. Oye, ¿nos enseñarás un pasito? Perfecto, sí. Yo intento a ver si soy si, si capaz. Un pasito así sencillito, para que aprendan nuestros amigos y amigas de Castilla y León. Y luego les vamos a invitar a que vengan, porque realmente si quieren profundizar que vengan aquí. Esto simplemente para ponerles un poquitín los dientes largos. Vale, se, perfecto. ¿vale? ¿Te parece bien Lorena? Vamos para allá. Venga, ¿qué, ¿qué paso nos vas a enseñar? ¿Tiene algún nombre? Pues o... es el paso típico de un baile de la zona de Sayago de Peñausende. Peñausende. Sí, que lo bailarán luego también, el Se baile me suena de Peñausende. ¿Tiene un mucho de Alba, de una chiquita de, de Zamora? Sí, que es, Alba. Alba, sí. La que, que siempre está con su abuela de Eso Peñausende. Es. Eso es. Vamos a ponerlo. Vamos para allá. A ver sí, con si Con talón adelante derecho, ¿vale? Venga. Talón adelante, pie atrás, un, dos, tres. Talón adelante, pie atrás, un, dos, tres. ¡Brazos arriba! ¡Guapa! 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2... ¡Perfecto! ¿Eh? ¡Qué buena maestra me he echado! Si es que no soy tonto. ¿Y yo buen alumno? <risa> sí, señor. Eso es. ¿Lo tenéis? Vamos a hacer un poquito más, por si acaso. Y este, claro, cuando toca Ángel... El tambor, ¿usted va con tambor de no o con pandero Con flot y tambor. Ah, ¿no? oh, qué bueno, pues Eso no vamos es, a esperar vamos a ver cómo sería. ¿Nos vamos al castillo a bailarlo? Perfecto. ¿Nos vamos, chicas, al castillo? Porque estas son las cuatro que nos lo van a bailar. ¿Nos vamos al castillo? Sí, sí. Vamos al castillo y regresamos enseguida. Dicen sí, muy tímidas, pero vais a ver cómo bailan. <risa> Bonito el baile, ¿no? ¿Y qué tal vais? Vais bien? ¿Estáis descansados y descansados? Pues es el momento de volver otra vez a retomar las danzas aquí, en Fermoselle, con nuestra buena agrupación de gente joven que me están dando una envidia. Ojalá que muchos sitios de nuestra tierra, de Castilla y de León, tuvieran esta, esta escuela, esta, esta renovación que tenéis vosotros y que además, que me parece que lo hacen genial. Y creo que nos habéis invitado también para bailar con los más pequeños. Efectivamente, o sea, sí. Hoy nos vamos a ceñir con estas cuatro preciosidades que tienes aquí, que bailan como los ángeles, ...pero en otro programa nos vas a enseñar a otros tres bailes con los peques... ...eso es... ...con los grandes peques... ...con los grandes peques, ...bueno, eso cómo es? se llama este segundo danza que vais a hacer? ...pues el baile de Peña Osende. ...que es el paso que nos enseñaba antes... ...el paso que os he enseñado antes, eso es... Oye, ...un con... baile típico de la zona de Sayago... ...cuéntanos un poquitín de dónde, cómo lo aprendisteis... ...yo es que estaba en un grupo... Ah, ah. ...desde pequeñita, empecé con cuatro años en el grupo Doña Urraca... Hostia, ...de Zamora... No. ...y vamos, me he criado ahí y de ahí he salido yo... Doña Raca, que, <risa> ...y para aquí me he venido... ...que les queremos también, que me encantaría poder entrevistarles... ...que ando detrás de ellos también... ...lo que pasa es que esta gente ay, están no día paran no son, paran ...son tremendos, además de buenísimo... ...pero ahí sí, queda, sí. Eh, que voy a seguir insistiendo... <risa> ...este baile que, hemos, que, hemos, que vais a ver ahora... ...se bailaba en un contexto festivo, imagino... ...pero yo he observado que la mayoría de los bailes vuestros... ...aquí en Zamora son como dos, dos bailes que van uniéndose... ...eso es... Normalmente eh, lo, los bailes típicos zamoranos, por norma general, constan de la parte de Jota y la parte de Charro. Parte Sobre de todo Charro. en la zona de Sayago van Jota y Charro. Con sea bueno, va... algunos casos, fandango también. Ah, también. También hay algún caso de fandango. O sea, el fandango. ¿no? <risa> <risa> Oye, ¿por qué no es un pasito.? De lo que tú quieras, pero si es de este baile, antes nos enseñaba uno que era, que no recuerdo, tacón, atrás, un, dos, tres, Eso tacón, es. atrás, ¿nos enseñarías otro? Sí, perfecto. Venga, pues vamos a aprenderle, aprenderle, coger nota. El paso típico que llaman el paso de la botella, también es muy típico de la zona. ¿El paso de la botella? El paso de la botella. Ajá. Vamos para allá, un poquito más complicado. Yo te miro primero, ¿vale? Vamos para allá. Entonces, pico ahí, talón, pico, arriba, cambiamos. Ahí, arriba, cambiamos. Eso es. Buen aprendiz, sí señor Ha sido a gusto Es que yo me he pasado que a ti Que yo creo que cuando estaba en la tripa de mi madre Ya mi abuela me decía cómo tenía que bailar, la jodía Y además sí, insisto Estoy conociendo a los mejores y las mejores maestras Y profesionales que estáis transmitiendo Nuestra tradición, nuestra cultura Que es algo muy importante a mantener Bonito ¿Y los sí, brazos? Señor. Arriba. Arriba. Pues arriba Toma ya Eso es tan, tan, tan. Y nos vamos al castillo a bailar, ¿vale? Ay. No me mires con esos ojazos que me vuelven loco. <risa> vamos al castillo a bailar y regresamos enseguida. vamos a seguir bailando. Y vamos a seguir bailando en Fermoselles con Océan Duris. Duris no. Duris. Duris. Yo siempre le pongo la S como si fuera Asteris. <risa> <risa> Quizá porque siento la energía de este lugar con, con una herencia celta. No celta, la idea que tenemos del celta europeo es el celta más antiguo que es el celta ibérico. Uh -huh. Hace poco hicieron un estudio acerca del de origen de los celtas y resulta que los celtas más antiguos estaban aquí en la península ibérica. De hecho son proto-celtas. Y precisamente en vuestra tierra, en Zamora. Zamora, Salamanca y parte de Ávila, los betones, ¿os suenan? ¿Mm? Bueno, no voy a enrollar con la historia, vamos al baile. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco vuestras actividades al cabo del año, cuándo se puede venir aquí a vuestra localidad para veros bailar o para ver una fiesta de interés así cultural y tradicional? Pues eh, las fiestas más importantes son en agosto, normalmente el último fin de semana de agosto, que cuadre el último lunes. Y bueno, pues siempre además hay muestras de folclore... Oh, ¡Qué bueno! Eso es, siempre todos los años el grupo baila, vienen otros grupos... O sea que un encuentro más... Eso que... es, sí. Sí, porque los concursos no tienen ningún sentido. Concursar en base de que, cuál es el criterio para... Si dos localidades dos bailan exactamente ajustándose a las raíces de su tierra... ...cuál es el criterio para decir cuál es el mejor, es absurdo, ¿no? Claro, es efectivamente. Mejor compartir, mm. hacer encuentros... oye eso pues es. A la idea. Uh -huh. y, y también salir fuera, me... porque yo sí. os conocí hace dos o tres años... Tres años puede ser ya... ...en un pueblo que se llama Villalar... ...en Villalar En Villalar, sí, Villalar bailamos... ...allí que nos fuimos todos... ...es verdad, es verdad... ...oye sí, pues señor. vamos a ver... ...cómo sería esta tercera danza que nos vas a enseñar... ...cómo se llama, de dónde es... ...pues es el baile de Carvajales... ...Carvajales de Alba? ...Charro y Jota, eso es... ...nos vamos claro. a la tierra del Alba... Qué ...de bonito. Alba... ...y bueno, es un, consta de dos partes... ...Charro y Jota... ...y es tocado con Pandereta... ...oh que bueno, o sea, vamos a cambiar un poco también... Para ver la maestra es. que tenéis dentro de lo que es la parte coreográfica, no solamente sino musical. Eso es. Oye, ¿cómo sería un pasito si nos enseñara? Vale, vamos a ver. También como los pies para un lado. Sí. A mí me encanta ese. El paso de charro. El paso de charro. Eso es, el paso de charro. El que se llama el paso de charro. ¿Cómo es? Pues vamos para atrás, derecho. Venga, yo te veo. Voy ¿vale? por detrás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, para allá. Un, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es ¡Perfecto! Esto me suena a un poco genio, oh, ¿no? Dios, Dios. ¡Ey, chao, vaya! qué bien! ¡Mira, vaya, que mira! mira ¡Hola! ¡Tumba, <risa> ¿no? Sí, tumba! <risa> y los brazos igual altos, me imagino, ¿no? Pues sí, un poco, poco más abajo. Más ladeaditos. Las chicas son Eso muy es. finitas bailando. Ahí hay sí. un poco ahí también de hombro, y de, hombro y de cuello muy bonito, ¿verdad? Eso es. Oye, ¿por qué no nos dices cómo poder llamaros y hablar con vosotros y conoceros un poquitín más? ¿Por qué no miras a cámara y nos dais una dirección donde poder seguiros? Pues bueno, en las redes sociales estamos como Asociación Cultural y Etnográfica Ocelunduri y bueno, allí además aparece también el teléfono de la asociación donde podéis contactar con... ¿Con vosotras? Eso es. vosotros? Eso es. Pues no sabéis, no tenéis que perder tiempo. Sí. Aquí están, en Fremoselle, insisto, en un lugar maravilloso con el que también me siento muy afinado por una cosa que nos produce una gran impotencia, que es cuando desequilibrados ...se dedican a, a arrasar el entorno natural... Yo, ...yo sé lo que es eso... ...yo soy de una tierra también donde ha habido incendios... ...incluso que ha fallecido gente... ...sé que vosotros este verano habéis sufrido la angustia de un incendio... Y con todo y eso, que sepan aquellas personas que lo hicieron, porque estoy seguro que hubo alguien que lo hizo, que no lo han logrado. Porque este lugar sigue siendo bello, hermoso y muy eso interesante. Es. Eso doy fe. Y si no, venid aquí a comprobarlo. Que sí. Eso es, estáis todos invitados. Nosotros vamos al castillo para que veáis un poco la panorámica de lo que es este vergel, este lugar, no fronterizo, sino bisagra entre diferentes eso culturas. Eso es. Fermoselle, en Zamora.